Muy buenas tardes, amigos del Perú. Les saluda Manuela Bastidas. A través de tu espacio Todo Cambia Noticias, que se emite a través de las diversas plataformas y específicamente del YouTube. El día de hoy, 25 de abril del 2023, eh, a cinco días de eh, conmemorar un día eh, en el que la clase trabajadora a nivel mundial no solamente... Enarbola las banderas reivindicativas que exigen no solo mejores salarios, sino una serie de derechos vinculados a la clase trabajadora, obviamente. En un escenario como este, el Perú solamente va a reclamar mejores salarios. ¿Cuál es la agenda que se está elaborando desde la Confederación General de Trabajadores del Perú? ¿Cuál es la posición que tiene los dirigentes de esta organización importante en nuestra patria, como es la Confederación General de Trabajadores del Perú, en un momento bastante crítico para el Perú, en un momento en el que todas las miradas, todas las voces señalan de que estamos en una dictadura, en el que se ha roto, obviamente, el equilibrio de poderes, en el que el derecho a la vida se pisotea, en el que se juega en pared, todo el sistema de justicia, ministerio público y poderes del Estado íntimamente vinculados a mafias criminales, esa es la realidad de nuestra patria. Y para poner la cereza al pastel tenemos a cuatro, cuatro expresidentes, en este momento tres expresidentes que han pasado de ser presidentes a presidiarios, pero a eso no hay que olvidar que ya estuvo en ese mismo penal de Barbadío o Tumala, y tenemos un cobarde como se pinta de cuerpo entero al nefasto personaje de Alan García Pérez, quien se quitó la vida como lo que es, como un simple y vil cobarde. Esta es la realidad de nuestra patria, estos y otros temas los vamos a conversar con Gustavo Minaya, subsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú el día de hoy. 25 de abril del 2023, a 9 de la noche con 39 minutos y 2 de la tarde con 39 minutos el Perú. Retornamos luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. minaya bienvenido a todo Cambia. te saluda manuela bastidas desde la ciudad de milano italia estimada compañera manuela bastidas muy buenas tardes un saludo cordial a nombre de la confederación general de trabajadores del perú de igual manera de parte de nuestro secretario general también compañero jerónimo lópez un saludo para todos los que nos están viendo en este momento en tan importante espacio de debate gracias ¿Cómo oh, encuentra este primero de mayo a la CGTP en el Perú? ¿Sigue esa unidad eh, que caracterizaba años atrás? Eh, ¿En qué momento se encuentra la CGTP como Confederación General de Trabajadores del Perú, teniendo en cuenta que este primero de mayo los trabajadores del mundo van a salir con una sola bandera a exigir la reivindicación de sus derechos laborales, pero la CGTP, ¿cómo se encuentra en este momento en el Perú? Bueno, seguimos nosotros adelante, seguimos al frente, convocando a la clase trabajadora para poder expresarse, eh, expresar su sentimiento de rechazo, expresar ese sentimiento frente a un gobierno dictatorial, a un gobierno que ha significado la muerte de más de 60 ciudadanos en nuestro país con la única finalidad de mantenerse en la gestión del gobierno. El poder no lo tienen porque ya sabemos que el poder está en manos fácticas detrás de bambalinas, como son eh, los grupos de poder económico, las grandes corporaciones empresariales que finalmente dictan los mandatos a quienes están tanto en el poder ejecutivo como, como en el poder legislativo y que les son afines, por supuesto. Esta etapa eh, que pasamos con el señor Pedro Castillo, encontraron que tenían una gran diferencia ¿no? entre lo que ellos querían y lo que el señor Castillo quería implementar. Más allá de todas sus eh, deficiencias, de todos sus errores, el señor Castillo, en un gobierno de corte eh, popular, en un gobierno eh, en donde priorizó algunas agendas eh, de las organizaciones sociales de base, como la CGTP, en la cual pudimos sacar adelante varios puntos de la Agenda 19 que eh, la CGTP presentó el 3 de agosto en Palacio de Gobierno y que el gobierno hizo suyo, a su vez de manera oficial, denominando la Agenda 19. Eh, pudimos avanzar en varios puntos importantes y parece que eso no fue del agrado pues de estos sectores fácticos que controlan la economía, que controlan los grandes medios de comunicación, que controlan prácticamente toda la política en nuestro país. Y frente a eso, la CGTP una vez más hace la convocatoria para retomar las calles este primero de mayo en una gran jornada nacional de protesta que en el marco de la conmemoración del primero de mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores, de la clase trabajadora que brinda su fuerza de trabajo para enriquecer no solamente a los países, a los estados, sino también a los empresarios para los cuales eh, damos nuestra fuerza de trabajo, para eh, conmemorar ese día, la CGTP celebra ese día desarrollando un acto de protesta. ¿Y por qué de protesta? Porque no podemos... Eh, Tolerar. No podemos mantener todavía frente eh, a eh, el actual régimen a un gobierno que está manchado de sangre, a un gobierno criminal, a un gobierno que no ha entendido que el pueblo no, no la quiere a la señora Boluarte, que no quiere a este gabinete liderado por el señor Otárola. Y que a pesar de los cambios que, que han querido hacer este último fin de semana, cambiando cuatro ministros tratando de lavarse la cara, Simplemente están totalmente desacreditados, están totalmente deslegitimados. Y eso es lo que se le va a poner en conocimiento una vez más en las calles, como es la tradición de la CGTP, de estar al frente de las luchas populares, de las luchas de la clase trabajadora peruana. Eh, acaba de hacer uso usted de un, una palabra. La CGTP es cifra. Su, su actuar en este momento en el en el perú en base a una tradición o en base a un pliego a una consigna a, a una identidad y esa identidad estaría íntimamente a, ligada a los trabajadores es tradición es consecuencia de lucha es la cgtp ahora por supuesto sí eh... Más allá de lo que usted acaba de expresar, no nos olvidemos que la fundación de la CGTP está gracias a la Mauta José Carlos Mariátegui, quien, eh, viendo, esperando el futuro, no solamente de los trabajadores, sino también del pueblo peruano, le brinda a los peruanos dos herramientas fundamentales. Una de ellas, la herramienta para la clase trabajadora, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, para poder impulsar... ¿No? La recuperación ya desde eh, los años 20, la recuperación de sus derechos laborales, la dignidad que en ese momento estaba pisoteada por los grandes gamonales en nuestro país, por los grandes poderosos económicamente en nuestro país. Y también le brinda al pueblo peruano instru el instrumento político, el partido, para poder disputar el control de la administración de los recursos del Estado, o sea, el gobierno. En ese sentido, la CGTP, por supuesto, así como es tradición, es identidad, es identificación con una clase social en nuestro país que es la clase más oprimida, la clase más abandonada, la que nunca estuvo en las prioridades de las políticas públicas de nuestro país, la clase trabajadora, que eh, en diferentes épocas ha sido arrasada con tal de imponer los mandatos de las grandes corporaciones empresariales, los mandatos de aquellos poderosos económicamente que han, están acostumbrados en nuestro país a imponer condiciones y nunca a compartir esa gran riqueza que vienen acumulando desde hace muchas décadas. En ese sentido, la CGTP, cuando hablamos de tradición de lucha, es porque recordemos que cuando se gesta en el año 1929, ¿no?, Pocos años después, el dictador eh, Sánchez Cerro la eh, califica ¿no? de eh, organización eh, que no está eh, de acuerdo a los lineamientos del, del momento y la declara ilegal eh, y ejerce una persecución contra los dirigentes sindicales de ese momento. Por lo tanto, la CGTP tuvo que pasar a la clandestinidad, a seguir trabajando, por supuesto, con los trabajadores y las trabajadoras del país, pero ya desde eh, sectores eh, puramente eh, de organización social de base y clandestina, ¿no? Hasta que pudimos recuperarnos en los años 60, en donde a través de una, eh, un Consejo Nacional de Reunificación, ¿no?, eh, ...sale nuevamente a la luz eh, las siglas de la CGTP y hasta ahora seguimos vigente ¿no? eh, con esa tradición de lucha... ...con esa identificación de clase y con ese espíritu de defender ¿no? eh, a toda costa los sagrados derechos laborales de la clase trabajadora en nuestro país. Eh, ¿Cómo defender los derechos sagrados, derechos laborales en un momento en el que estamos, como bien lo ha dicho usted, Gustavo Minaya... En, eh, ante una dictadura, en el mo un momento en el que estamos viendo no solamente que el Perú se mueve gracias a una economía criminal, no, porque vemos de que son economías criminales eh, que movilizan, que mueven eh, la dinámica económica en nuestra patria y que hay un alto número de inestabilidad laboral. Sí, eh, no nos olvidemos primeramente que alrededor de nuestro país, en la región de América del Sur, muchos países han transitado por escenarios similares al nuestro. Han pasado dictaduras, han pasado criminalizaciones de protesta, han pasado también imposiciones de políticas de Estado a sangre y fuego, en donde se han perseguido, se han encarcelado, se han asesinado a los principales dirigentes sociales que enarbolaban eh, la lucha social para la defensa de los intereses de las de grandes mayorías en sus países. Y a pesar de que han transitado por ese mismo escenario, han tenido la capacidad de poder eh, agruparse, de poder generar esa gran unidad que necesitamos acá también, en nuestro país, de sectores progresistas, de sectores de izquierda no y de organizaciones sociales de base también progresistas de izquierda y que enarbolan derechos fundamentales en, en, en cada uno de los países. Ellos han tenido la capacidad de poder juntarse y poder llegar a espacios en donde nosotros todavía estamos aspirando a llegar, que es un gobierno que pueda cumplir su mandato y un gobierno que pueda establecer política para esas grandes mayorías que nunca han estado en las prioridades de las políticas de Estado. Allí tenemos los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Argentina, Chile... Bolivia, Colombia ahora, con Petro, no y muchos países de América que han transitado por gobiernos, ni siquiera de izquierda, sino gobiernos progresistas, gobiernos de corte popular, gobiernos que le han eh, dado a su país la recuperación, por lo menos, de algunos derechos fundamentales que también los perdieron en dictadura y en gobiernos criminales como el que tenemos en este momento. Es, es en ese sentido. Que también aquí en nuestro país, la CGTP también eh, ha sido protagonista de eh, luchas eh, frente a gobiernos dictatoriales. Solamente para ponerte un ejemplo, en los años 90, en la dictadura de Alberto Fujimori, con su eh, clon o con su eh, aliado político, Vladimiro Montesinos, ¿no? que impusieron el modelo neoliberal que estaba siendo monitoreado desde el gobierno norteamericano, aquí lo impusieron también a sangre y fuego. También impusieron una constitución, impusieron toda una estructura legal que hasta ahora lo tenemos a pesar de la aparente recuperación de la democracia que tuvimos a partir del año 2000. ¿no? Entonces, a esa dictadura la CGTP también le hizo frente y es por eso que eh, nosotros tuvimos la pérdida incluso de nuestro secretario general, que fue eh, vilmente asesinado por el grupo paramilitar Colina en el año 1992, en el mes de diciembre. Y detrás de nuestro principal dirigente también murieron asesinados otros dirigentes de la CGTP, que por supuesto están allí también, esperando que se les haga justicia. En es, es en ese sentido que ahora, que nuevamente estamos transitando por un gobierno criminal, neofascista, que no le interesa sacrificar la vida de los más pobres con tal de mantenerse en el gobierno, ¿no? nuevamente la CGTP asume ese rol de poder generar esa conciencia de clase, esa conciencia política de la clase trabajadora para salir al frente y manifestarle a este gobierno de la señora Dina Boluarte, a este gobierno criminal y, y dictador, que eh, su mandato tiene eh, tiempos cortos. Que ella, a pesar de que quiera atornillarse al sillón presidencial, ella va a tener que salir en algún momento, más temprano que tarde, y tendrá que ponerse en manos de la justicia. Y tendrá que ser una ciudadana más que va a ser inquilina en Barbadillo, junto con los otros presidentes que ya están purgando condena. No nos olvidemos también que el señor PPK ¿no? está purgando condena, pero con arresto domiciliario. Hay algunos políticos, lamentablemente, aquí en nuestros países, ¿no? que por haber ejercido la presidencia de la República, tienen cárceles doradas. ¿no? como el señor PPK, o como los mismos señores que están en Barbadillo, ¿no? Alberto Fujimori, ahora Alejandro Toledo. ¿no? no lo mencionamos a Pedro Castillo porque Pedro Castillo lo consideramos un capítulo aparte, que no está manchado con, las mismas, eh, con los mismos delitos que tienen estos eh, grandes señores que representaron a la oligarquías en nuestro país. Y es por eso que tenemos ese demérito, ¿no? Que tenemos a presidentes de la República encerrados, encarcelados y sentenciados por la justicia peruana para que purguen condena. Allí está al frente siempre la CGTP para recordarles que sus acciones no pasarán por agua tibia, que los crímenes que han cometido van a tener que ser pagados tarde o temprano. Y ese es el camino que tendrá que transitar la señora Boluarte también. Primero de mayo la CGTP, eh, no solamente en el Perú, eh, sino otras centrales sindicales en el mundo van a conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Eh, le decía en eh, un momento en el que el Perú se avisora como un estado criminal, eh, como una dictadura eh, en una economía criminal, vuelvo a señalar, en el que la inestabilidad laboral es altamente eh, fuerte en nuestra patria, eh, ¿cuáles las eh, banderas de lucha que van a ustedes a enarbolar este primero de mayo? ¿Cuáles sus consignas? Y eh, también a eso yo quiero que me responda puntualmente. Actualmente, ¿cuántos afiliados suman la CGTP? Bueno, en el Perú, eh, la población económicamente activa bordea en, en los 17 millones de, de eh, hombres y mujeres. Pero ya sabemos que la informalidad eh, abunda en nuestro país y bordea el 80%. Nosotros estamos afiliando a los trabajadores formales que están dentro de este 20% y de esa totalidad de trabajadores, ¿no? el, el, aproximadamente el 10% están afiliados en nuestro país, el 10% de los cuales eh, nosotros eh, nos consideramos los más representativos porque te tenemos afiliados en todos los sectores productivos y de servicios en nuestro país. Ahora, ¿por qué no seguimos avanzando en este eh, con fuerza en afiliación, en poder tener aquí en el seno de la CGTP a otros eh, sectores también de la clase trabajadora? porque como sabemos la, la informalidad ha cundido y los trabajadores aquí en, en nuestro país que todos los días salen a poder generarse un recurso de vida para poder darle alimentación o servicios básicos a sus familias están más preocupados en, en, en esa tarea que en buscar que organizarse o en buscar que generar organizaciones sindicales o cuando los hemos hecho también en algunas empresas las propias empresas han desactivado las organizaciones sindicales despidiendo a todos los trabajadores sindicalizados o por lo menos a la junta directiva de los sindicatos con lo cual eh, el propio eh, sector empresarial desincentiva ¿no? Esta, eh, este, este eh, grado de organización que deben tener los trabajadores sin dejar de eh, reconocer también que a través de la, de la legislación laboral ¿No? Eh, existen muchas trabas y muchos impedimentos que les impiden a los trabajadores poder organizarse, como es el trabajar en servicios, en trabajar en empresas tercerizadas, en donde hay una... Eh, Alta discriminación entre los trabajadores de la empresa principal frente a los trabajadores tercerizados, ¿no? Eh, en donde los trabajadores tercerizados están prácticamente con contratos temporales, ¿no? Y los contratos temporales sirven también como una espada de Damocles en la cabeza de los trabajadores para decirles si tú te organizas o si tú te sindicalizas vas a perder tu puesto de trabajo. Y por supuesto también está el componente de eh, que tenemos que ir actualizándonos como organización sindical. Tenemos que ir tomando también la temperatura de cuáles son las formas que tenemos que cambiar y adecuarnos a los nuevos tiempos para poder estar a la altura de poder seguir convocando a la masa trabajadora en nuestro país. Y es por eso que eh, eh, el próximo año, en el año 2024, la CGTP va a desarrollar su Congreso Nacional Estatutario para poder reformular nuestra principal carta institucional, que es nuestro estatuto. Y seguiremos avanzando porque... Eh, así como hemos enfrentado esta dictadura criminal a pesar de las persecuciones que han tenido nuestros dirigentes sindicales, a pesar de las amenazas que hemos recibido contra la vida de los principales dirigentes, igual seguimos al frente, igual nos tienen acá, ¿no? Y eso eh, es el mandato de quienes confiaron en nosotros en el último Congreso Nacional Ordinario. No para que nos corramos de nuestras responsabilidades, sino para seguir al frente. La clase trabajadora... La PEA, eh, la población económicamente activa, cifra las edades en mayor grado entre, supongo yo, 25 y 40 y tantos años, ¿verdad? Eh, Son los trabajadores que están en edad de trabajar, usted sabe que eh, hasta el periodo de jubilación, que aquí en nuestro país bordea los 65 años. Ok, pero la, la masa trabajadora más fuerte, más significativa están entre los 23 y 49, 50 años, poco más, poco menos, ¿verdad? Sí, por ah, supuesto, me, me ¿no? decir, grandes sectores. Eh, ingresaba a esta pregunta, ¿por qué? Eh, ¿Qué significa ser de la CGTP? ¿Quiénes se afilian a la CGTP? ¿Por qué deben afiliarse? ¿Qué beneficios obtiene un trabajador que está afiliado a la CGTP? Hay mucha Las... población económicamente activa joven que no se identifica con las centrales sindicales. La falta de identificación de la ciudadanía joven o de eh, edad intermedia con las instituciones no viene solamente con las organizaciones sindicales, sino eh, eh, prácticamente eh, es un sentimiento eh, nacional que ha sido impregnado en, en, en los ciudadanos con políticas de Estado que vienen desde los años 90. Acuérdense que hay un punto de quiebre entre lo que teníamos antes de los años 90 con organizaciones sindicales fuertes, incluso partidos, eh, incluso partidos políticos de izquierda fuertes y todo lo demás, que enfrentaron también dictaduras eh, militares, como eh, la del señor Morales Bermúdez en donde se realizó un paro en el año 1977, ¿no? que, gestó, que fue eh, la gestación de la Constitución del año 1979 y donde la CGTP fue protagonista en este gran paro nacional. Entonces, ese punto de quiebre con estas nuevas políticas impuestas desde los años 90, en donde se prioriza la, eh, el individualismo, en donde se prioriza eh, que se vaya degradando la calidad educativa, de eh, nuestra población, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que han ido creciendo desde los años 90 con una visión totalmente individualista y lejos de eh, generar solidaridad, lejos de generar eh, sentimiento de universalidad, por ejemplo, para los derechos fundamentales como son los derechos pensionarios, los derechos de eh, salud, no para ponerte un ejemplo. ¿No? Eh, eso ha eh, ido calando también en ese sentimiento ciudadano para, eh, digamos, no darle importancia a las organizaciones que existen en, en nuestro país. Y por supuesto, también hay que reconocer que en nuestro país eh, ha ido incrementándose. Este este, este este cáncer que hasta ahora seguimos manteniendo y que está y que sigue creciendo porque muy poco se hace para poder desterrarlo desde las propias eh, entidades del estado como es la corrupción ¿no? grandes presupuestos que se destinan para obras pero detrás de esos grandes presupuestos están las coimas están los pagos sobre la mesa y eso también genera algún tipo de decepción en la ciudadanía para poder eh, confiar en las organizaciones o confiar en sus dirigentes eh, o en sus eh, autoridades elegidas ¿no? en determinado momento. Entonces, cuando nosotros eh, decimos que la CGTP tiene una posición de lucha frente a todas estas enfermedades sociales que eh, venimos arrastrando en nuestro país es porque tratamos de mantener una posición firme, una posición de eh, identidad que no se pierda con el transcurso de estos años y que si en algún momento ha habido algún dirigente que haya cometido algún error en el camino, estos dirigentes han sido separados inmediatamente de los cargos para evitar justamente que haya desconfianza dentro de la clase trabajadora. Es en ese sentido que eh, nosotros eh, no solamente tenemos el orgullo de decir que tenemos ...dentro del conjunto de trabajadores afiliados o sindicalizados en nuestro país, a la mayoría de ellos, sino que también tenemos un sentimiento de arraigo dentro de la propia población. Porque a pesar de la desconfianza que se tiene con las organizaciones sociales de base... La población identifica a la CGTP como su principal organización que defiende no solamente los derechos laborales, sino también los derechos básicos de la propia población dentro del país, como es el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros derechos fundamentales, más allá de los derechos laborales que existen en nuestro país. Estamos en conversación con Gustavo Minaya, secretario adjunto de la CGTP, Toda vez de que para el primero de mayo se viene pues preparando un acto eh, reivindicativo, no solamente laboral, sino básicamente en el Perú va a ser de protesta frente a esta dictadura que ha cobrado más de 70 muertos y obviamente que eh, reclamarle, no lo laboral, sino el respeto a la vida es la prioridad en este momento de todo ciudadano que se precie de demócrata y de eh, digno y o que respete la vida, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, señor Gustavo Minaya, ¿qué sectores laborales eh, son los que más se integran a la CGTP o, o a los que ustedes más representan? ¿De qué sectores laborales? A ver... Eh... Para comentar la primera parte, el primero de mayo va a seguir manteniendo la plataforma de lucha que hemos eh, enarbolado desde el 7 de diciembre con la asunción de la señora Dina Boluarte, que es que esta señora se vaya del gobierno, ¿no? que haya nuevas elecciones generales con un cambio total, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, y que vengan elecciones generales que incluya dentro de estas elecciones la consulta ciudadana para una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Esa es la principal plat plataforma que vamos a seguir en enarbolando en este primero de mayo, además de expresar, pues, por supuesto, el rechazo contundente ¿no? a esta señora que tiene las manos manchadas de sangre y que sigue en Palacio de Gobierno. Los sectores en, en donde nosotros tenemos eh, bastante representación, eh, qué duda cabe, es el, el sector construcción, con nuestra principal federación emblemática, que es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. También estamos en el sector financiero, estamos en el sector de manufacturas, no. también estamos en el sector de agroindustria en donde tenemos también una federación importante que agrupa a sindicatos de este sector que ha sido bastante golpeado desde los años 90 cuando se generó esta ley que favorecía a estos grandes empresarios agroexportadores en detrimento o en contra de los derechos fundamentales de, las de los hombres y mujeres que eh, laboran en este sector. Las trabajadoras y trabajadores del hogar también es un sector importante que tenemos dentro de la CGTP. Eh, y, y, y muchos sectores como el, el sector estatal que agrupa a diferentes áreas o diferentes entidades del Estado, salud, educación, fuerzas armadas, ¿no? los trabajadores civiles de las fuerzas armadas, entre muchos otros que están agrupados, profesores eh, universitarios, trabajadores de universidades, eh, docentes de la, de la educación básica regular. La verdad es, son amplios sectores que están... Eh, ahí agrupados también en federaciones y en confederaciones no que están eh, bajo la organización principal que es en la CGTP. Eh, la otra pregunta que obviamente es necesario señalar o que usted nos eh, responda, ha dicho de que en la CGTP se defienden los derechos, no solamente se incorpora a un trabajador, y a ser parte de la CGTP si no se defienden una serie de derechos eh, que generalmente pues, los, los gobiernos de turno tienden a atropellarlos y o a no visibilizarlos. En ese sentido, la CGTP, ¿con qué eh, profesionales cuenta justamente para hacer eh, frente a esta defensa de los derechos? ¿Qué profesionales encontramos en la CGTP? que ayuden a hacer respetar los derechos de los trabajadores. La economía, lamentablemente, de nuestra institución no es una economía que se pueda llamar sólida, fuerte, porque la cotización sindical eh, que deberían hacer los trabajadores eh, no llega a esta instancia y, por lo tanto, nosotros tenemos que generar algunas ideas también para que profesionales puedan eh, aportar con sus eh, ideas, aportar con sus eh, eh, elementos profesionales que nos ayuden a poder generar las propuestas que hemos ido presentando durante eh, esta, estas últimas décadas, desde el año 2000, por ejemplo. ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros hemos trabajado y que, por ejemplo, se han hecho normas legales? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2012. Eh, ¿No? También presentamos una propuesta para la crisis económica internacional que, que se realizó, que hubo en el año 2009 en nuestro país, que fue una propuesta de reactivación económica para eh, todos los sectores eh, productivos en nuestro país, resaltando sobre todo el fortalecimiento de la industria nacional en ese entonces. Bueno, el gobierno de esa época, que era el señor García, no nos tomó en cuenta y allí quedó nuestra propuesta. Ahora, eh, en todo momento hemos presentado siempre a los gobiernos de turno plataformas de eh, reivindicaciones y de solución a los problemas laborales, pero también seguido de eh, plataformas de las organizaciones sociales en nuestro país como el fortalecimiento de la agricultura, de la agricultura familiar sobre todo, ¿no? que es la que produce eh, la mayor cantidad de alimentos para las principales ciudades en nuestro país. La generación de vivienda, de, de vivienda digna también para eh, que los sectores populares que en este momento, por ejemplo, aquí en Lima, en los conos de nuestro país, que siguen viviendo en esteras, que siguen viviendo sin servicios básicos, puedan tener ¿no? eh, estas, eh, estos elementos básicos de vivienda y de eh, servicios de eh, agua, de desagüe, como nos merecemos todos los ciudadanos. Y asimismo, mejorar la calidad educativa para nuestros niños, para nuestros hijos e hijas en nuestro país, la calidad del servicio de la salud, ¿no? que son eh, reivindicaciones que nosotros peleamos desde el año 2000 y que fueron plasmadas incluso en eh, los acuerdos eh, que se eh, plasmaron en el acuerdo nacional, ¿no? en las políticas nacionales que se plasmaron en el acuerdo nacional, pero que sin embargo... Hasta ahora vemos que eso es letra muerta y que los incrementos del presupuesto para salud y educación simplemente están ahí sin que se cumplan hasta la fecha. Es por eso que nosotros seguimos, seguimos al frente como una institución que tiene arraigo no solamente dentro de la mayoría de la clase trabajadora en nuestro país, sino también de los grandes sectores eh, populares que ven en la CGTP un referente organizativo y un referente que puede salir al frente ¿no? Eh, cuando hay abusos de determinados sectores como es el gobierno o, co o como son los grandes empresarios en nuestro país. Eh, señor Gustavo Minaya, um, ¿cómo se subvenciona, cómo se sostiene económicamente la CGTP? Porque eh, mucho se cuestiona y es necesario dar respuesta a estas preguntas ¿no? para justamente eh, dilucidar muchas eh, dudas eh, o oh, comentarios que se hacen respecto a, la, a, a los dirigentes. ¿Cómo se subvenciona y por qué eh, de manera permanente se mira a los mismos dirigentes al frente de importantes cargos? Bueno, dentro de la CGTP, eh, me refiero. Nuestra principal eh, fuente de ingresos es la cotización sindical, que es mínima. ¿Cuánto cotiza eso... un, un trabajador? ¿Cuánto cotiza un trabajador en la CGTP? Eh, por mandato de un, de un acuerdo de Asamblea Nacional de Delegados que viene desde el año 2010 aproximadamente, la cotización a la central es de un sol por afiliado. Es decir, si un sindicato se afilia a la CGTP y tiene 50 afiliados, deberá pagar eh, 50 soles mensuales por cotización eh, sindical a la central. Un sol por afiliado. ¿no? Eh, esto debería darse pues a nivel global dentro de todos los afiliados que tenemos eh, registrados aquí en la central, pero lamentablemente eso no se da. ¿no? no toda la cotización que hacen los trabajadores a nivel nacional llega aquí a la central. Y por eso también estamos generando mecanismos ya internos para tratar de salvaguardar la economía propia de nuestra institución. Pero como le digo, nuestra principal fuente de ingresos es la poca cotización que llega y con eso tratamos de subsistir, con eso tratamos de cumplir también con una... Eh, eh, eh, un sector laboral que tenemos aquí en la institución. Nosotros, cuando asumimos el mandato en el año 2016, encontramos a una planilla de trabajadores, de siete trabajadores y trabajadoras. que eh, eh, Eso no se ha incrementado, eso se mantiene. Y eh, tienen también su sección sindical, están organizados también aquí dentro de la misma central, este eh, conjunto de trabajadores. Y eh, tenemos eh, la suerte también de que eh, hayamos concretado beneficios eh, en algunos años por la presentación de sus pliegos de reclamos. No son tan ostentosos quizás esos beneficios, pero hemos llegado eh, a eh, acuerdos que eh, le han permitido también a la central poder seguir manteniéndose, digamos, con una economía, como le decía, eh, mínima. ¿no? Ahora, por lo demás también eh, vale decir que eh, hemos tenido el concurso de muchos profesionales laboralistas eh, eh, con la visión pro-trabajadora, ¿no? que sin cobrar a veces eh, sus estipendios o estipendios mínimos, nos han brindado su aporte para determinados proyectos o para determinadas eh, plataformas que hemos presentado a los diferentes gobiernos. ¿no? Eh, en todas las regiones existen... Eh la Central General de Trabajadores del Perú. Eh, ¿Todas las regiones tienen eh, el sindicato debidamente organizado y representado y en el cual se puedan afiliar los trabajadores de cada circunscripción territorial? Es correcto. Tenemos en las 25 regiones del país uh, una CGTP regional, no en cada una de las regiones. En algunas provincias también se han conformado CGTP provinciales. ¿no? para facilitar la organización de los trabajadores a nivel nacional. Las principales cgtp regionales que tenemos y que son conocidas es en el sur, por ejemplo, la FDTA de Arequipa, o en el Cusco la FDTC, ¿no? la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, en ICA, la FERTI de ICA, en Ayacucho, en Puno, eh, igual en las otras regiones, en Loreto, en el norte, en el, en el centro, en el oriente, ¿no? en Junín. En Tumbes, Piura, en todas las regiones del país ¿no? Tenemos una CGTP regional eh, Vamos a hacerle dos o tres preguntas Relacionadas al escenario político Porque es, eh, bueno, pues no solamente tradición Es por eh, posición que tiene la CGTP Sentar esta eh, en un terreno político con, Por el cual estamos atravesando Usted acaba de señalar que están de acuerdo y que vienen impulsando el adelanto de elecciones. Eh, frente a ello, eh, ¿cuál es la lectura de que estas elecciones, en el hipotético caso que se lleven, aunque ya no es agenda ni del Ejecutivo ni del Legislativo, ya no es agenda de estos espacios o estos poderes eh, que están representados por lo, la misma élite de siempre? Y, ...o las mismas mafias criminales no tienen en agenda el adelanto de elecciones. Pero el, la agenda del pueblo es no al adelanto de elecciones. El doctor o el señor Gustavo Minaya, ¿cómo lectura este momento? Bueno, eh, las, muchas organizaciones sociales de base que han tenido acuerdos... Eh, en, en, ...en el interior de cada una de ellas han coincidido con los acuerdos que nosotros tenemos aquí en la Confederación General de Trabajadores del Perú, que cuando le digo que nosotros impulsamos nuevas elecciones generales es porque esto ha sido debatido en asambleas nacionales de delegados y el consenso de la clase trabajadora es que debamos caminar a eso porque este gobierno no es un gobierno legítimo, este gobierno no tiene las credenciales para mantenerse en donde está y eh, debería ponerse fin a su mandato. Y entonces viene el proceso que continúa. O sea, si se va este gobierno, tienen que venir nuevas elecciones generales, porque en todo caso estaríamos aceptando que el presidente del Congreso asuma eh, la presidencia de la República. Con lo cual, igual, de igual manera, tendría que convocar a nuevas elecciones. ¿no? En todo caso, eh, lo que se tiene acá es el desafío de que eh, los partidos políticos de izquierda asuman ese rol de poder generar esa gran unidad para tener una sola representación, una sola candidatura, una sola plataforma, una sola bandera que le permita al pueblo peruano poder eh, tener ese instrumento para enfrentar a eh, los partidos de derecha, que no son solamente los partidos tradicionales, sino también a ese bloque eh, de derecha extrema, ese bloque de derecha fascista, que en este momento está gobernando ¿no? y que la tiene a la señora Volvarte simplemente como una marioneta y que desde estos sectores ultras están imponiendo una agenda de trabajo, una agenda de políticas en beneficio simplemente de los grupos de poder económico. Es en ese sentido que la CGTP viene haciendo un trabajo eh, de eh, frente único con estas diferentes organizaciones que coincidimos en esta plataforma de lucha de ir a nuevas elecciones generales, y, y este frente se llama justamente la Asamblea Nacional de los Pueblos que eh, nos, nos venimos reuniendo continuamente y este eh, próximo 30 de abril vamos a tener el quinto encuentro de las organizaciones sociales de base, no, el quinto encuentro de la Asamblea Nacional de los Pueblos que se desarrollará en el centro Conafobicer de eh, los trabajadores de construcción civil en el distrito de Ate, eh, en Huachipa. Don Gustavo, es necesario que nos diga a quiénes aglutina o quiénes convergen en esta Asamblea Nacional de los Pueblos. Díganos, por favor, qué partidos, qué organizaciones sociales, qué movimientos, eh, sindicatos, díganos, por favor, para poder identificar, convocar a sus representantes porque en este momento hay un total, una total atomización. Y esa tan mencionada, anhelada unidad en los partidos de la izquierda o unidad en el sector social no se está dando, no se está dando absolutamente. Por eso es necesario saber, salvo que yo tengo una lectura totalmente equivocada, quiénes eh, están representados en esta Asamblea Nacional de los Pueblos. Sí, a ver, desde afuera quizás no se aprecie que no se esté eh, trabajando en estas tareas pero lo cierto es que hay un esfuerzo que no viene desde de, de la imposición de esta dictadura del 7 de diciembre, sino de muchísimos años de atrás, en donde la CGTP viene impulsando plataformas con organizaciones sociales de base que puedan enfrentar y, y que han enfrentado la, la, los diferentes desafíos que hemos tenido en las elecciones eh, pasadas, así como en la última con Pedro Castillo, en donde el conjunto de organizaciones sociales de base que estuvimos agrupados en, en diferentes frentes, ¿no? eh, que en donde estuvimos también la CGTP, pudo consensuar, por ejemplo, que el señor Castillo pudiera lograr el triunfo en segunda vuelta. Ahora, eh, si bien no se aprecia eso porque la atomización no es de ahora, la atomización ha sido de siempre, no, eh, y quizás porque no hayan resultados inmediatos, y quizás porque esta dictadura se ha mantenido en la gestión del gobierno, ¿No? y quizás porque no le interesa a la señora Boluarte salir, ¿no? porque simplemente está cumpliendo con los mandatos de aquellos que están detrás de ella, como son esos partidos políticos que están en el Congreso, que son ultraderechistas y neofascistas, como son Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Pero el trabajo lo seguimos desarrollando, y de manera silenciosa, pero lo seguimos gestando desde abajo. ¿Quiénes conforman la Asamblea Nacional de los Pueblos? Los conforman organizaciones rurales, ¿no? lo conforman eh, eh, ronderos, ¿no? lo conforman las, eh, los estudiantes universitarios, los partidos políticos de izquierda. ¿no? Dentro de las organizaciones sindicales están la CGTP y la Confederación Unitaria de Trabajadores del Perú, la CUT Perú, que de las cuatro organizaciones eh, centrales sindicales que existen en nuestro país, somos dos las que coincidimos, digamos, con esta visión de cambio de estas políticas que eh, nos vienen dejando las, eh, los partidos de derecha desde los años 90. Eh, es un esfuerzo que lo vamos a seguir haciendo, ya vamos a desarrollar el quinto encuentro para poder evaluar las acciones que se han venido desarrollando en los últimos tiempos y poder generar pues, un plan de acción, un plan de trabajo conjunto para poder darle también a la ciudadanía ese impulso que necesita para seguir enfrentando esta dictadura. A nivel de partidos, usted ha mencionado de manera general, pero ¿qué partidos de la izquierda se encuentran representados en esta Asamblea Nacional de los Pueblos? Están los partidos comunistas, que sabemos que existen dos en nuestro país, Patria Roja y el Partido Comunista Peruano. Está en Nuevo Perú, está Juntos por el Perú, está eh, el Movimiento por la Unidad Popular, eh, entre otros que... Eh, aproximadamente recuerdo en este momento. Ok, Patria Roja, Partido Comunista, JP, Nuevo Perú y por Unidad Popular, ha dicho, ¿no? Movimiento Así por la Unidad es. Popular. ¿Quién representa Así. el Movimiento por la Unidad Popular? Bueno, el líder del movimiento es el doctor Hernando Ceballos, quien fuera eh, congresista de la República con el Frente Amplio y que eh, llegó a ser... Eh, Presidente de la Comisión de Trabajo. ¿En Nuevo, del Perú, en Nuevo Perú, ¿quién la representa? Nuevo Perú está su Secretario General, el compañero Ember León. ¿En J.P.? J.P. Eh, me parece que es la compañera eh, Mila Ayay, ¿no? Mila Así Ayay, OK. Ah, sí. OK, en Patria Roja, bueno, Alberto Moreno es su presidente. ¿Y en el Partido Comunista? El compañero Luis Villanueva, el camarada Luis Villanueva, que es el secretario general. Perfecto, yo he tomado nota, los voy a llamar por teléfono para conversar con cada uno de ellos porque es necesario escucharlos, ver cuál es su propuesta en términos políticos y en un momento crítico, como le digo, para el Perú. Esperemos que también podamos contactar a los representantes de las organizaciones rurales, ronderos, estudiantes universitarios y a las diversas centrales que justamente convergen en esta gran central sindical como es la CGTP. Eh, señor Gustavo Minaya, entendemos la hora que usted nos ha fijado para mm, poder conversar, pero diríjase a los trabajadores eh, diríjase al Perú a puertas de un primero de mayo sui generis, un primero de mayo en el que seguramente se levantarán las banderas básicamente pidiendo el respeto a los derechos humanos, pidiendo que cese esta dictadura militar eh, criminal que está eh, al frente de, de este gobierno, obviamente, en nuestra patria pero como dirigente de la CGTP diríjase usted a los trabajadores a las puertas del primero de mayo. Bien, primeramente agradecer también a usted, compañera Manuela Bastidas, por esta oportunidad que nos brindan para llegar no solamente a los ciudadanos en nuestro país que siguen este programa, sino también a nuestros hermanos en el exterior. Convocarlos a todos y todas para que este primero de mayo podamos conmemorar, conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora, y como usted lo ha dicho, en nuestro país estamos en una etapa muy particular, una etapa en donde seguimos enfrentando a una dictadura criminal, seguimos enfrentando a una señora que, tras haber traicionado sus principios, tras haber traicionado sus compromisos con el pueblo peruano que la eligió, puesto que ella fue vicepresidenta del señor Pedro Castillo, al haber traicionado esos postulados, simplemente se ha puesto ahora al servicio de quienes perdieron las elecciones en el año 2021. ...y no les interesa ni les ha interesado asesinar a los peruanos más pobres... ...que han estado en las calles de nuestro país. Es por eso que la CGTP una vez más se levanta con sus banderas de lucha... ...este primero de mayo, se levanta para expresar nuevamente ese sentimiento de rechazo... ...ese sentimiento de decirle a la señora Boluarte y a todo su gabinete ministerial... ...manchado de sangre, a los que estuvieron, a los que están ahora... ...y seguramente a los que van a seguir porque el lavado de cara lo van a seguir haciendo para decirles que los delitos tienen patas cortas, que la voluntad del pueblo se va a tener que conseguir en el tiempo más corto posible, porque su mandato va a tener que acabar, sea dentro de poco o sea dentro de algunos meses más. Y cuando ella salga de Palacio de Gobierno, tendremos que exigir y tendrá que ponerse a disposición de la justicia para que pueda purgar condena por crímenes de lesa humanidad. No nos olvidemos que ya... Todos los organismos internacionales se han pronunciado en contra de las muertes, en contra de la eh, represión brutal que han recibido nuestros hermanos y hermanas en nuestro país. No solamente las Naciones Unidas, la Organización de Estados eh, Americanos, sino también el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también Amnistía Internacional y todas las instituciones eh, gubernamentales que se han hecho presentes de, eh, haciendo el llamado internacional como Colombia, Bolivia, Argentina, México, entre otros, rechazando la postura del, del gobierno peruano dictatorial de preferir las muertes antes que ponerse a un costado y darle paso a lo que el pueblo venía exigiendo, el cambio de gobierno y, e ir a una nueva constitución. Es por eso que este primero de mayo saldremos todos a las calles y hacemos un llamado a nuestros hermanos en el exterior para que también se convoquen a las embajadas del Perú en los países del mundo, para que puedan acompañarnos en este sentimiento de protesta y sigamos al frente y sigamos adelante hasta que esta dictadura caiga. Muy buenas tardes compañera Manuela Bastidas y nuevamente le reitero a nombre de la CGTP nuestro agradecimiento profundo por esta importante oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Central General de Trabajadores del Perú, quien ha dado a conocer importantes anuncios. Este primero de mayo se van a levantar las luchas, se van a levantar las banderas de lucha y como eh, obviamente eh, protesta ante una dictadura que está pues eh, gobernando en nuestra patria. Más de 70 muertes en el Perú y yo creo que es momento en el que tengamos que poner los puntos sobre las IES y, unidos más que nunca contra la dictadura por la reivindicación del sagrado derecho a la vida, hay que asistir a cada uno de los, eh, de los lugares donde se van a hacer las manifestaciones a nivel mundial, cada uno de los países de acogida que tiene un peruano que se identifica con la clase trabajadora, que se identifica con la democracia y que le dice no a la dictadura, estamos obligados moralmente a asistir. Gracias a Gustavo Minaya, nosotros les pedimos a los seguidores de Todo Cambia compartir este vídeo, suscribirse al canal y nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, 10 de la noche con 30 minutos en Europa de la tarde con 30 minutos en el Perú. Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas noches en Europa. Muchas gracias. gracias.